Querida mía, esta es una postdata de nuestra mañana en New Ageing, algo que pienso puedo escribir mejor que decir. Para mí, esta fue una de las más bellas horas del verano, y todos los detalles permanecerán en mi memoria. Ese cielo azul de septiembre, el rumor del viento en las picias y el oleaje sobre las piedras, las gaviotas ocupadas en encontrar comida, iluminando con gracia deliberada las vistas distantes de Head y Toth Point, hoy claramente delineadas, otras veces vistas a medias entre un remolino de niebla. Pero sobre todo, recordaré las monarca, una pequeña forma alada deslizándose sin prisa hacia el oeste tras otra, cada una de ellas atraída por una fuerza invisible. Nosotras hablamos un poco sobre su migración, la historia de su vida. ¿Regresaron? Nosotras pensamos que no. Para la mayoría, al menos, este fue el último viaje de sus vidas. Pero se me ocurrió esta tarde, al recordarlo, que había sido un espectáculo feliz, que nosotras no habíamos sentido tristeza al hablar del hecho de que no habría retorno, y con razón, porque cuando un ser vivo llega al final del ciclo de su vida, aceptamos ese desenlace como algo natural. Para la monarca, ese ciclo se mide en un intervalo conocido de meses. Para nosotras, la medida es algo más, un periodo que no podemos conocer. Pero el pensamiento es el mismo. Cuando ese ciclo intangible haya corrido su curso, es natural y no algo triste que la vida acabe. Esto es lo que esos fragmentos luminosos de vida alada me enseñaron esta mañana. Encontré una felicidad honda en ello. Así espero, tú también. Gracias por esta mañana. Rachel